Hola, ¿qué tal? Esta ponencia está centrada en mi actual tesis de doctorado. Mis interlocutores fueron los trabajadores que se dedican a la atención directa al cliente para venta y aplicación de maquillaje en Ciudad de México. Me concentraré en cómo el trasfondo histórico del sector se ha vinculado con determinaciones corporales de raza y en las manifestaciones estéticas que circulan junto con la influencia de racismo en la industria y en la sociedad estudiada. El sector ha atendido se dirige a la población que tiene mayor poder de compra y escapa al consumo mayoritario concentrado en las ventas por catálogo. En el centro de esta investigación está la estética, conjunto de valores y de saberes considerados apropiados para determinar la percepción de la belleza, característica que provee placer sensorial. La estética juzga qué es bello y qué no teniendo una función normativa. La posesión de belleza abre la puerta al reconocimiento y a la aprobación social y al mismo tiempo somete a una cierta apariencia asociada a cierto comportamiento. Lo comprendido por belleza necesariamente lleva a discernimientos clasificadores del cuerpo. Es nuestra primera referencia identitaria y figura dentro de un proceso continuo donde nunca está completamente hecho, en culturas globalizadas que lo reconocen como proyecto. En el rostro se marca la singularidad del individuo y a la vez se tipifica y se emplea como herramienta de estigmatización. En países antes colonizados el reconocimiento de los miembros de la nación pasa porque esto se encarna en dicha abstracción. En la transición del imperio egipcio al apogeo griego las pinturas para el rostro se empiezan a asociar con las mujeres y sobre todo con la sexualidad femenina. De aquella época, se heredó en Europa la idea de la belleza asociada a la simetría, inaugurando una visión estético-matemática del universo. Desde el Renacimiento, la belleza se vuelve objetiva y relacionada a la moral, siendo un símbolo de estatus y de selección sexual. La fealdad es estigmatizada y vinculada a rasgos raciales. El sector actual ha conservado la disyuntiva entre la adulación de una apariencia más natural, que implica una belleza interior que debe ser realzada dentro de parámetros específicos y una apariencia fabricada ligada a las tendencias de moda y el estatus social. La producción de belleza europea llegó a Latinoamérica durante la colonia donde congenió con la necesidad de ser resaltar a las mujeres criollas, quienes representaban el prestigio de la familia. Los cosméticos congeniaron con el ideal higienista y la obsesión del sistema virreinal por categorizar su claridad. En el siglo XIX, los cosméticos demostraban la posesión del lujo del ocio, oponiéndose a la pobreza. El sector de la higiene comparte sus raíces con la cosmética. Ambos asimilaron a la belleza con la limpieza y esta con la blancura. Sirvieron como componentes de la contribución occidental a civilizar pueblos colonizados. Ello coincidió con la corriente eugenésica del siglo XIX y XX en nuestro continente, según el cual el mestizaje es una herramienta para perfeccionar el cuerpo latinoamericano. A inicios del siglo XX, las empresas de maquillaje en Europa y en Estados Unidos dirigieron su atención a las mujeres de las élites criollas en América Latina. Al instalar sus prejuicios, estas élites hablaron de ellas mismas para plantear como absolutos los criterios estéticos de naciones. Actualmente, el sesgo racista de la industria se ha mantenido relativamente invariable. Además, ha quedado en la arena pública latinoamericana la percepción que cuando se habla de cosmética se está dialogando sobre feminidad. Las palabras raza o racismo casi no fueron mencionadas por los interlocutores. Parecían estar instruidos para no confrontar esos temas directamente. Aún así, se espera que los maquillistas sepan trabajar en cualquier persona independientemente de su etnicidad. Aquí debo indicar que todos los nombres a continuación son pseudónimos. Según Kevin, la morfología de la cara es uno de los puntos clave en la formación estética. La tarea del maquillista es adaptar sus conocimientos a los rostros que maquillará, pero señaló que el rostro ovalado está más próximo a la forma ideal actual. Tener un estándar corpóreo incita a representaciones de sujetos reconocibles, bajo la construcción de aspectos y el uso de instrumentos que los miden y restringen. Tatiana usó un escalímetro para medir los ojos, las cejas y el entrecejo de la modelo, con tal de determinar tipos de maquillaje que podría aplicar. Así se demarcan normas estéticas adquiridas como la piel uniforme, o sin diferencias entre el color de rostro con el resto del cuerpo. Los interlocutores frecuentemente señalaban que su clientela poseía ideas erróneas sobre el modo de elegir el color de productos para piel, un eufemismo para decir que tendía a comprar colores más claros que su tez. No obstante, la audiencia reflejó la apreciación de la inclusión, palabra altamente repetida en campo, como en el lanzamiento de una marca cuyo rango de maquillaje para la piel incluía colores oscuros, que todavía no existen en otras marcas de mayor difusión. En otra empresa, uno de los desmotivantes para la compra era no encontrar tonos oscuros, y la queja constante era que algunos artículos, cito, se ven muy claros, entre la población urbana en México, quienes tienen color de piel más claro tienen salarios más altos y un mayor nivel educativo, reflejando una de distribución desigual de oportunidades. Entre los consumidores observados con mayor poder adquisitivo y que accedían a zonas urbanas consideradas de clase media alta por las empresas, su ideal estético no involucra inevitablemente poseer una piel más clara. Ello se contrapone a la experiencia de compra. Quienes fueron empleados para demostrar maquillaje eran casi siempre mujeres delgadas, jóvenes y con tez clara. En ciertos eventos, casi todos los trabajadores eran de tez blanca y empleaban términos en inglés traducibles al español, funcionando como un sociolecto. Junto con la ubicación física de los espacios comerciales, se hable la reflexión sobre qué audiencia tienen las empresas en mente y si es la que se presenta. Otra norma estética señalada fue la proporción en el rostro, ello se refleja en la técnica cosmética del contouring donde el consenso fue las mejillas, la nariz y la zona debajo de la mandíbula tienen que hacerse más delgadas y oscurecerse mientras que los pómulos, el centro de la frente y el mentón resaltarse e iluminarse. Su demanda predominante era explicada por estar de moda y ser usada por celebridades, pero el empleo registrado reproduce formas y ángulos que se vinculan directamente con raza. Un caso, un caso particular fue el contorno de la nariz. Casi la totalidad de los entrevistados indicó su pedido explícito. La nariz se ha vuelto un fuego corporal indicador de fijeza racial. En promedio, el repertorio de datos sobre pieles y rostros de los trabajadores fue mayormente asumido como verdadero. Por un lado, este refería a la salud física. La mención de una piel perfecta fue repetitiva, saludable emparejando de un solo color todo el rostro, lo sana usando iluminadores para dar la impresión que la piel está hidratada y nutrida y sin rastros de enfermedad acné rosácea. La salud mental dentro del término de bienestar fue la respuesta más frecuente a qué significa belleza para los empleados. Cuando es producido por la estética, el bienestar puede generar mejora en las relaciones sociales y proveerle un espacio separado de la cotidianeidad, donde la prioridad es el cuidado de sí mismo los consumidores responderían a normas estéticas donde se elogia la no revelación del maquillaje, fuertemente ligada al sentirse bien. Así, la salud es un capital adquirido como un símbolo de logro personal, que además de tecnología sobre el cuerpo, exige actuaciones socialmente reconocibles. Por otro lado, algunos interlocutores vincularon belleza a juventud. De manera universal se asumió que la clientela la busca entendiéndola como etapa cronológica durante la cual el cuerpo se encuentra en un estado óptimo de salud física. En cambio, la juvenilización, como cito a Rivera, conjunto de atributos puestos que ocultan la vejez y lo que ella trae consigo en cuanto a patrones de disciplinamiento estético, es uno de los motores de consumo observados. encartar juventud también fue resaltado como un factor que garantiza que el maquillaje se aprecie como los entrevistados planearon su trabajo, con lo cual implicaron que para que el maquillaje se luzca es necesario un rostro joven. Sin embargo, existen preferencias locales que los empleadores de los sujetos de investigación han integrado su oferta, dándoles a los segundos la tarea de negociar periódicamente entre las exigencias subjetivas de los consumidores y los discursos del sector al que pertenecen. En un contexto donde no hay una superitación unilateral hacia clases y o culturas dominantes, sino retroalimentación desigual, no es posible hablar de una industria cosmética que simplemente impone modelos a imitar. Una palabra repetida fue cobertura, que en campo indicaba el uso obvio de maquillaje de color. Osvaldo declaró, en esta empresa hay productos en Asia que no hay aquí. Cremas, hidratantes, bloqueadores, los traes a México y es a mí dame maquillaje, algo que me cubra, que me tape. Al preguntar qué se quiere cubrir con el maquillaje, su demanda obedece a encarnar versiones estéticamente aceptadas, pero además a la ostentación del maquillaje aplicado. Sus usuarios quieren hacer notar que incorporan a través de él patrones de belleza. También productos surcoreanos que dejan la piel brillante eran poco adquiridos porque, como explicó Dana, aquí, en México, una piel brillosa es una piel sucia. Tania Cruz recolectó declaraciones más frontales. Por el empleo de las mujeres chamulas de aceites en la piel, mujeres autoidentificadas mestizas lo entendían como una corrientada. En dicho contexto, ponerse aceite ingresa en el repertorio de prácticas corporales que diferencian grupos raciales y de clase. Llegamos a una pregunta continua en la etnografía, si la belleza puede ser algo personal. Gino expuso que es necesario experimentar para encontrar inclinaciones propias, empleando la imaginación y la improvisación. Sin decirlo, está abordando el estilo como realidad negociada, donde se selecciona, citó a Rohe, de entre posibilidades conocidas y alternas para crear una variabilidad agradable dentro de un corpus conductual y de artefactos. Este concepto ayuda a estudiar las estrategias y las acciones de los individuos más allá de la división por clases. Es el proceso de crear información a través de la diferenciación. El estilo también se encontró en el trabajo de cada maquillista. Eh, cada uno desenvuelve preferencias y por lo tanto produce distintas corporalidades. Vale notar que los empleados no se dejan de posicionar como figuras autorizadas en belleza. Cito. Como el maquillaje es personal, yo no me meto con eso, pero yo le estoy mostrando el camino correcto. Para concluir, el sector cosmético implica la maleabilidad del cuerpo para reflejar ideales y normas estéticas y su categorización. Dentro del contexto investigado hay valores que se imponen a este como la salud, cuya demarcación con belleza evidencia una fluidez que puede ser peligrosa si la segunda se empieza a concebir como requisito de la primera. La juvenilización orienta apariencias hacia la anulación de signos corporales que denoten vejez, como si estos fuesen no solo deseables, sino parte de la autovigilancia individual. Nos encontramos dentro de un capitalismo afectivo donde salud, bienestar y demás conceptos son actitudes a incorporar, accesibles mediante el consumo. La presentación de la persona proyecta valores y adscripciones que permiten la aceptación o el rechazo social. La instrumentalización de la cosmética se conjuga con la producción evidente de belleza fundada en prejuicios raciales. La raza, como categoría fija y cerrada, se refleja en lo biopolítico, por medio de lo cual, cito Ampembe, partes identificativas del cuerpo humano se convierten en la piedra angular de sistemas inéditos de identificación, vigilancia y represión. El racismo persigue la posesión de un cuerpo que se reivindica como fuente unificada de identificación y los medios por los que actúa se vuelven espacios de estigmatización sistemáticos. Frente a ello, otras estéticas generan materializaciones diversas donde preferencias locales se alimentan de sistemas de creencias y prácticas que tienen una situación subordinada pero no por ello dejan de ser socialmente e históricamente notables. De este modo, las intervenciones en el cuerpo por medio del maquillaje reflejan que no existe una única versión de belleza, cada actor interviene en su redefinición. Ello parte de juicios existentes en base a concepciones históricas, raciales, de género, de clase y más, que se conjugan con otros valores contenidos en los sujetos como bienes de consumo. Muchas gracias.